¿Qué tal amigos? Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía. Ya estamos ahora, sí, listos por acá en, en el programa escenario para compartir con cada uno de ustedes, amigos, eh, quienes nos siguen a través de las plataformas tanto de Facebook como de YouTube. Ya se encuentra también, como todos los días, nuestro compañero Ramiro Narváez. Bien, por acá se nos cambió eh, el... La ubicación de, de imagen, pero bueno, vamos a resolverlo. Mi estimado Ramiro, buenas noches para dar la bienvenida también a nuestro invitado para esta noche. Bueno, Leo, buenas noches a ti, buenas noches a nuestra audiencia. Un abrazo muy fuerte a quienes están siendo parte desde el día lunes que hicimos este programa con mucho cariño llamado Escenario. Hoy estamos terminando prácticamente esta semana, hoy viernes 7 de mayo. Y pues un abrazo de bienvenida nuevamente y con mucho gusto hoy vamos a compartir la presencia de un gran profesional de Catamayo. Contamos con la presencia del abogado Juan Carlos Granda, un hombre que lleva como el estandarte la justicia y la paz, un profesional comprometido con el, la justicia, con el cambio de una sociedad. Así que vamos a conocer un poquito de su trabajo, de su accionar, luego de presentar a nuestros queridos auspiciantes. Volvemos en un segundo.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 Eugenio Espejo, y nuestras sucursales en Chahuarpamba y Intercom, el internet más rápido de toda la provincia.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 Muy bien, estamos de vuelta. Gracias, amigos y amigas, por estar en sintonía de este medio, La Voz del Sur, vía digital, y también para quienes eh, comparten eh, siempre de este espacio a través de WG Milenio 92.5. Mi estimado Ramiro, vamos a empezar ya el diálogo con el, el abogado, eh, el doctor eh, Juan Carlos Granda, en esta ocasión que nos acompaña en el escenario, gracias a la gente que está ya en la plataforma de Facebook y también de YouTube. Es, bueno, este programa especialmente tiene el propósito de conocer el accionar, el trabajo de nuestros invitados a favor de la colectividad, que es el objetivo fundamental. Así que saludamos al abogado Juan Carlos. Bienvenido a esta sesión, a esta cita, a este encuentro, que no es nada más que un, un diálogo fraterno que queremos llevar y lo venimos haciendo en estos minutos del programa. Bienvenido, doctor Juan Carlos. Muchas gracias, no sé si me escuchan. Perfectamente, perfectamente. Muchas gracias, eh, y Eduardo, por la grata invitación realizada a mi persona, humildemente desde nuestra oficina. Dios les bendiga día a día por la labor que ustedes desempeñan y desarrollan, con el único afán de mantenernos informados y dar a conocer los hechos y sucesos ...que de una u otra forma marcan precedentes... ...y son fieles escritores de la historia, queridos amigos. Así es, eh, doctor. Sin duda ustedes quienes están en, este, en esta línea de derecho... ...están de, en ese trabajo, si se quiere... ...de poder eh, velar por eh, los intereses, por los derechos en sí... ...de la comunidad. Son ustedes quizá ese escudo, esa defensa que están al frente de los diferentes problemas de la comunidad. Así que cuéntenos brevemente, doctor, su trabajo. ¿Desde cuándo, cuántos años lleva en esta profesión? Pues bien, nosotros somos la última promoción de la Universidad Nacional de Loja en lo que respecta a los seis años netamente de estudio. Posterior a ello, pues la, la alma madre ya cambió su margen de estudio y ahora son cuatro, cuatro años y medio. Pues bien, nosotros eh, llevamos ya trabajando, sirviendo de forma eh, a las personas de, desde nuestro punto de vista legal desde el 2004, perdón, desde el 2014 llevamos ya eh, laborando en la línea de lo que es el derecho. De ahí para acá, pues hemos ocupado algunas eh, situaciones, fuimos este, eh, partícipes de la administración pública de la alcaldía anterior, el eh, Cantón Catamayo, fuimos procurador cívico, en donde también se pudo servir muchísimo a la colectividad, donde nos pudimos dar a conocer profesionales jóvenes. ¿Qué aportamos de una u otra manera para el desarrollo de este rinconcito como es nuestra patria? ¿no? Doctor, ¿qué se siente cuando un cliente llega a su oficina en busca de una mano amiga, de un respaldo, de que alguien lo, lo defienda en un caso eh, X que esté atravesando? ¿Cuál es la responsabilidad en sí que el abogado tiene para poder llevar adelante ese proceso? Pues bien, eh, lamentablemente es duro y, y, y penoso decirlo, pero dentro de nuestra profesión existen muchos colegas que no son realmente verídicos por lo que hacen, pues eso no pasa conmigo, yo me he formado muy bien desde mi hogar, mis padres me han formado muy bien y en efecto lo que en primer el punto yo hago cuando un cliente busca mi patrocinio legal es tratar de indicarle cuáles son los pros y los contras hablando con la verdad ante nada. Es lo principal. Eh, el profesional que actúa hablando con la verdad no tiene problemas, eh, eh, Ramiro, nunca los va a tener. Realmente la gente confía la gente busca a un profesional porque ella desconoce el tema. Y para efecto, creo que nosotros, como profesionales, lo primero que debemos hacer es guiarlos, explicarles. Como yo siempre lo digo de forma chabacana para que ellos entiendan, porque la terminología jurídica es muy compleja. Pero sin embargo, nosotros tenemos que utilizar los términos del diario convivir para que esas personas entiendan. La y la dentro del abanico de, de situaciones reales que se presentan en la sociedad, eh, ¿cuáles son los, los casos que usted en su oficina ha atendido y está dispuesto a atender a la ciudadanía para que lo conozca? Realmente, pues usted sabe más que nadie que dentro del medio que lo vemos, los profesionales en derecho, realmente se hace un poquito de todo pero sin embargo, mi oficina se ha especializado más en temas de ámbito penal, es decir, eh, asuntos eh, vinculados a, a la restricción de derechos, a eh, la restricción de la movilidad, eh, restricción de libertad, o sea, son temas netamente a los cuales nos enfocamos. Mas, sin embargo, eh, si hacemos... Eh, los temas que traigan nuestros clientes los hacemos con gusto pero nuestra opción más se enfoca al derecho penal en lo que tiene que ver estos años que son años jóvenes lo que tiene que ver a su carrera algunas experiencias sobre todo de esos casos que han sido como complicados quizá van de término que usted haya tenido que enfrentar y que nos quisiera contar como una experiencia Está. Creo que he tenido la dicha de llevar procesos de docentes que han sido culpados de acoso, de abuso. He tenido la oportunidad de llevar procesos de muertes, de, de, de homicidios, asesinatos, eh, procesos de violaciones. De cosas que creo que para eh, la mayoría de profesionales de nuestro cantón, soy un poquito de más sin embargo, yo sí lo hago, eh, Leonardo y Ramiro, porque yo me muevo por todos los cantones. Realmente yo estoy eh, trabajando por todos los cantones. Ese es mi punto de vista legal en cuanto a que el, el abogado tiene que buscar, tiene que ir donde lo necesite, litigar. Asimismo he litigado fuera de la provincia de Loja, he ido a las demás provincias. Realmente son experiencias inolvidables que a la parte a lo mejor no dejan grandes cantidades de dinero, pero sin embargo uno tiene esa dicha de poder contar, de poder conversar, de poder conocer gente valiosa y que realmente aporta de una u otra manera al desarrollo de nuestro país. Queridos amigos, eh, Catamayo se siente también eh, orgulloso de contar con eh, cantidad de profesionales en diferentes áreas. Eso es eh, valiosísimo libro de, de rescatar y aplaudir del, eh, de los profesionales que existen en, nuestra, en nuestro cantón. El ejemplo de ello es eh, la rama de ustedes, de derecho. Usted mismo, doctor eh, Juan Carlos, eh, sin embargo quisiera consultarle ¿cómo es esa relación que usted tiene con respecto a sus colegas especialmente los colegas acá en Catamayo? Pues realmente soy de las personas que no busco incomodar a nadie me llevo con todos somos, eh, todos somos grandes profesionales todos sin inmiscuir a nadie todos somos grandes profesionales realmente respeto el trabajo de cada uno Estoy sentado bajo este escritorio litigando porque me gusta, porque me apasiona y porque realmente es algo que eh, me nace hacerlo. Muy aparte eh, de la retribución económica que muchos profesionales buscan, yo busco siempre eh, robar una sonrisa al cliente, que el cliente se vaya satisfecho y muchas veces para ello no lo llena solo el dinero, y sino simplemente el hecho de poder eh, dar esa sonrisa, yo siempre digo, y siempre lo he puesto en manifiesto, es de que primero actúa Dios, y después nosotros, soy muy creyente, creyente de, de mamita papitos de papito Dios, a los cuales me encomiendo siempre, cuando tomo un caso, de esta magnitud, son casos realmente que, de una u otra forma, le roban a uno mucho el pensamiento. El conocimiento tiene que ser vasto y amplio para poderlo sobre, saber sobrellevar. Pero sin embargo, uno al final del día llega a su casa con eh, la alegría del deber cumplido. La alegría de que un cliente venga, Leonardo Ramiro, y, y venga con, esa, con ese cariño tan noble y te deje dos, tres eh, huevitos, cuatro huevitos, que a lo mejor son para el consumo de ella, pero sin embargo ese grado de afecto te lo has ganado con lo que, lo ha con lo que haces. Entonces, lo primordial en mi oficina es que el cliente se vaya muy satisfecho y se sienta como estar en su casa. Sin duda alguna, uno, uno se recibe, Leonardo y eh, Doctor, uno se recibe de lo que se siembra, lo que se, uno se cosecha de lo que se siembra. Importante. Entonces vamos a hacer una breve pausa con el permiso de nuestro invitado y también de la audiencia para presentarles a nuestros oficiantes que son nuestro apoyo fundamental también en el programa de la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 Estamos, estamos de vuelta, de vuelta mis queridos amigos. amigos. Muchas gracias, gracias a, a quienes eh, siguen con nosotros en este programa especial. Hoy viernes, por cierto, mi estimado Ramiro. Eh, estamos conversando con el doctor Juan Carlos Granda, abogado en nuestra ciudad. Y bueno, estamos conociendo también un poquito del lado eh, humano de Juan Carlos, mi estimado doctor. Eh, me imagino también de que siempre le visitan los eh, ciudadanos catamayenses, ...y cuando le toca eh, entrar en la parte social. ¿Cuál es el aporte de Juan Carlos Granda en la parte social, mi estimado abogado? Realmente, gracias Leonardo, pues de una u otra forma nosotros siempre buscamos eh, ese lado de colaboración. Ahora mismo, en este momento duro, lo que fue la pandemia... En conjunto con mi esposa, nosotros brindamos la alimentación, eh, lo que es el almuerzo y la merienda, para todas las personas que estuvieron en el primer frente, ejército, este, el cuerpo médico, policía, algunos trabajadores municipales, y eso lo, hacía, lo hacíamos en un inicio con nuestros recursos, pero poco a poco la gente se fue sumando también entregamos eh, raciones alimenticias y todo eso va quedando y creo que el tiempo es el mejor gestor de lo que uno hace hoy en día pues eh, tenemos nosotros un grupo que se llama el grupo solidaridad y esperanza que es un grupo conformado por eh, eh, profesionales y no profesionales los cuales de una u otra manera estamos ya eh, tratando de empezar a tratar de generar los recursos, de una u otra manera para ayudar a las personas que se requieren en efecto. Lo que primero quisiéramos hacer es eh, la compra de unos tanques de oxígeno, los cuales facilitaríamos a muchas personas que realmente lo necesitan De una u otra manera, creo que el lado humano nunca debe dejárselo de lado, pues, eh, el, como lo dije en un inicio yo he dado los mismos pasos de mis padres con quienes me he formado y a quienes les agradezco infinitamente el ser quien soy. Soy un profesional joven, es verdad, pero sin embargo eh, me estoy ganando poco a poco, he caminado y sigo caminando hacia el futuro. Y eso va de la mano desde nuestro punto de ser solidarios también. Eh, a mí no me importa ni... Ni mucho menos caigo en cuenta al decir que unas ciertas personas, por decirlo así, digan que, que el abogado grande a lo mejor toca puertas para beneficio propio. No, realmente siempre lo he hecho para el beneficio de los demás y eso es lo que nos lleva. Eh, gracias a Dios y a mamita Virgen hasta el día de hoy estamos intactos, no hemos adquirido el COVID, ni mucho menos ninguna enfermedad que a lo mejor nos ha degradado. Seguimos en pie de lucha y en la punta del cañón, amén. Abogado, hay una frase que usted escribió y que me llamó la atención. Dice, ninguna ley o reglamento puede mejorar el contenido, sino únicamente nuestra voluntad y el compromiso. ¿A qué se refiere todo? Realmente, pues, es eh, un tema complicado, pues. Eh, nosotros conocemos que la conducta del ser humano es una conducta muy variable. Más sin embargo, así existan las leyes existan. Mientras no cambiemos nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar, nada, más, nada va a parar las cosas. Simplemente todo será un papel escrito nada más. Ante ello, pues, la ley está para respetarla, claro. Pero sin embargo, la conducta jamás se va a moderar a ella. El día que la conducta se modere a la ley, yo creo que nuestra profesión se acabaría. A ello lleva dicha frase, querido amigo. Muchas gracias por declararnos esta frase muy especial, importante, impactante también. El tipo se nos ha quedado corto, pues queremos agradecerle, un estimado. Juan Carlos Grandamora, abogado de la República, prestando sus servicios aquí en el Cantón Catamayo. Queremos agradecerle por habernos acompañado. Eh, habrá otra oportunidad para poder eh, tenerlo también y seguir conversando de su trabajo, de todo lo que usted realiza en beneficio de la justicia, especialmente de nuestra ciudad y de la provincia. Muchas gracias, doctor. Gracias, eternamente agradecido, Damiro y Leonardo, por haberme permitido dar a conocer a, al mundo entero, porque realmente las plataformas virtuales sirven para que el mundo entero nos conozca. Entonces, mi eterno agradecimiento, espero que me sigan invitando realmente para subsanar a lo mejor algún tema de carácter legal, gustoso lo haremos. Un abrazo enorme y que Diosito nos siga cuidando y bendiciendo. Bueno, antes, si nos puede dejar rápidamente la dirección de su oficina, por favor. Efectivamente, mi oficina queda ubicada en la calle Atahualpa y Primero de Mayo, a escasos metros de la notaría primero del Cantón Catamayo, en la parte de atrás de la policía. Atendemos en horario de 24 horas. Nuestro teléfono es 099-4371-332. Llámenos, será un gusto atenderlos. Con todo gusto. Terminamos Leonardo. Así es, un gusto doctor Juan Carlos. Gracias por habernos acompañado. Felicidades a todos, un lindo fin de semana y por cierto, el día domingo tenemos un especial por la reina del hogar. Mi estimado Ramiro. obviamente estamos invitándolos para que nos acompañen. Vamos ya a informar a qué hora vamos a difundirlo. Entonces, nada más estar pendientes de lo que vamos a realizar para homenajear a ella, a la reina del hogar.